¿Eh? ¿Se ve bien? Bueno Hablaremos de la luz, ¿no? A los pensionistas lo de la luz Pues nos afecta muchísimo Bueno, a, a todo el mundo en general Pero a las, a las personas pensionistas Pues en general Más Porque bueno, como sabéis La inmensa mayoría Pues tienen Tenemos pensiones bastante bajas aunque digan eso de la media de 1400 la media esa si, si hay si hay 7 millones de 8 de 600 euros y 2 millones de 2000 pues claro la media sale 1600 pero los 7 millones ¿eh? bueno como quiera que sea lo de la luz es un atraco día tras otro a las personas de este país y mayoritariamente a nosotros, las personas pensionistas y lo que es peor pues no sabemos si es que no se puede hacer nada o, o no tienen... pensamos que el gobierno puede hacer algo más sabemos que se ha hecho algo como bajar el, el IVA pero eso ya lo volvieron a recuperar los... Estos cuatreros de, de las eléctricas. A lo mejor podríamos hacer una, un ministerio de, de la electricidad público. ¿Eh? Por ejemplo, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona pues ha creado su propia empresa pública a partir del 1 de enero. Digo en el Ayuntamiento, ¿eh? A partir del 1 de enero, en Barcelona, todas las dependencias públicas del Ayuntamiento pues trabajarán con esa empresa pública y además también se pueden beneficiar 20.000 familias de ello. ¿Son pocas? Pues sí, pero 20.000 familias, si es para ayudar a las familias que más lo necesitan, pues estas cosas son las que hacen falta y estas cosas... Tenía que cundir el ejemplo, porque si ese ayuntamiento lo puede hacer, si lo hacen todos los ayuntamientos de este país, si también el gobierno hace la parte que le corresponda, que seguramente lo puede hacer, pues otro gallo cantaría. Mientras tanto, pues estos de las eléctricas, a frotarse las manos, a llenarse los bolsillos y nosotros a pagar. Nos gustaría que ese ejemplo cundiera y me pareció muy interesante que se sepa y me da igual que sea el de Barcelona, el de Madrid o el de Baracaldo, no. quien quiera que sea, que promueva acciones para que, eh, es, además es un bien de consumo de primera necesidad, porque sin la necesidad no se puede vivir y lo que no entendemos es que se pueda especular, ¿Cómo se puede especular con algo tan básico? Porque antes hacíamos la comida pues de 11 a, o de 10 a 12, ¿no? Ahora pues hay que hacerla de 2 a 6 o de 12 de la noche a, para que te cueste menos. O sea, de verdad que es, es una cosa que no, se, que no se entiende. Bien, queremos denunciarlo, queremos denunciar eso. Y seguramente habrá alguna acción en ese sentido, igual... Igual tenemos que concentrarnos o manifestarnos delante de, de alguna empresa de este tipo ¿eh? Algo habrá que hacer, por lo menos nos dejaremos ver Y hoy y nos, gustaría, y nos gustaría que quienes tienen la competencia o pueden hacer las cosas para arreglar esto, que lo hagan Que lo hagan, y que dejen de mirar para otro lado o metan la cabeza debajo del ala Eso por un lado por otro lado, los banqueros, 140 banqueros percibieron en el año 2019, es una noticia que he leído el otro día, ¿eh? aunque diga del año 2019, porque estas cosas tardan mucho en saberse, porque lo saben hacer de tal manera que cuando nos queremos enterar, pues está, pueden estar pues, en Emiratos Árabes, por ejemplo, o donde sea, ¿verdad? bien, por 140 banqueros más o menos en el año 2019 se metieron en sus bolsillos unos 1.200 y digo bien 1.200 millones de euros mientras nosotros es decir, el Estado que somos nosotros le rescatábamos con 65.725 millones pues esto es o sea, esto da gusto, ¿no? Es decir, nosotros... La banca quiebra, la banca se arruina, porque como invierten especulando, pues al final sus riesgos llevan esto, y entonces, como se arruina, pues los gobiernos, y digo todos los gobiernos, me da igual, porque lo han hecho unos y otros, han rescatado a la banca, a los banqueros. Y, y, la, y según esta noticia, el rescate suponía 65.725 millones de euros. Este año ya han repartido dividendos. Lo habéis visto. El Banco Santander, 3.000 no sé cuántos millones. Bueno. Pero es que luego, ¿eh? aparte de eso, los presidentes, por ejemplo, del BNVA, este señor, pues que debe trabajar, debe ser una máquina, se mete 6,7 millones de euros al año, que sepamos, porque de verdad, no se puede bloquear porque esto no dice la verdad ni al médico, 6,7 millones de euros. Y el, la del Banco de Santander, bien conocida nuestra, cercana, esa se lleva 6,2 millones de euros. Bueno, pues, y, y bueno, no digo más, pero el de la Caixa eran eh, 3,5, en fin, un disparate. Y mientras todo eso pasa, despiden a más o menos 18.000 empleados, porque como tienen 50 años ya no les valen, pero esos mismos bancos cuando en sus organismos se dedican a estudiar la cuestión económica y relaciones laborales y dicen que tenemos que trabajar hasta los 67 es decir, aquí todos tenemos que trabajar hasta los 67 pero sus empleados hasta los 50 en fin, y mientras tanto pues ya sabéis tenemos que ir al cajero, agarrarnos con el cajero porque muchos lo no sabemos cualquier operación que tenemos que hacer tenemos que llamar al hijo, a la hija al nieto, a la nieta ¿eh? y así estamos y mientras todo eso pasa ellos con nuestro dinero pues se llenan sus bolsillos y de verdad que esto tiene que ser así es que no se puede hacer nada o pues no lo sé estamos convencidos que sí se puede hacer lo único que falta es voluntad de querer hacerlo bueno, se me olvidaba Bankia la estrella de... porque Bankia se llevó 22.500 millones de euros que hemos pagado entre todos nosotros, 22.500 millones de euros, que si lo mucho, ojalá me equivoque y no van a volver. ¿Y por qué? Porque si tú quieres un crédito a un banco, ya sabes lo que tienes. Y si no pagas, ya sabes lo que pasa. Bueno, o sea, bueno, sí, sí lo sé. Si ganan, para ellos. Y si pierden, también para ellos. Pero los beneficios que ya se lo pagamos nosotros, como aquí se demuestra en lo que estamos hablando. Y bueno, pues, no me quiero extender mucho más, yo creo que con estas dos cosas que nos queremos es más que suficiente para ver el disparate, los disparates que suceden día tras día y que tenemos que pagar entre todos como si nosotros fuéramos culpables de todo eso. Pero lo pagamos. Vamos a leer un comunicado. Este comunicado es de la semana pasada, 16. Pero sigue estando en la actualidad, porque estas cosas, aunque pasen, por desgracia, de mucho tiempo, no se siguen solucionando. Así que, Rossi va a leer el comunicado. Buenos días. Es el comunicado número 114. El Banco Central Europeo, en su último boletín económico, confía en que la recuperación se consolide en buena parte gracias a la llegada de los fondos europeos y advierte de que la evolución de la pandemia constituye aún una fuente de incertidumbre para el, para el crecimiento económico mundial y podía contribuir a una senda de crecimiento cada vez más desigual entre países. La crisis del coronavirus, dice, ha interrumpido, al menos de forma transitoria, la convergencia que los niveles de vida que se producen entre los países, desde la crisis financiera global y la crisis de deuda soberana de la zona euro. Alerta al Banco Central Europeo en el documento. Es lo que dice, si no lo supiéramos. En concreto España, Grecia, Italia y Portugal serán los países en los que el estado de bienestar habrá empeorado más a causa de la pandemia. Los organismos internacionales so solo son capaces de analizar las situaciones en términos globales, usando palabras que ellos solos son capaces de entender en todo su significado. Convergencia en forma transitoria, crisis financiera, crisis soberana de deuda soberana... Son términos los que se nos escapan, que no sabemos cuál es realmente su significado y que producen en la mayoría de los casos la sospecha de que algo ocultan y que quienes los utilizan no quieren que sepamos. En la Coordinadora Cántabra, por unas pensiones públicas y dignas, Tratamos siempre de utilizar palabras y expresiones que todo el mundo pueda entender porque nuestro interés se centra en comunicar, en relacionarnos con la gente y que ésta nos entienda. Nuestro objetivo es convencer de que la realidad es la que es, cruda realidad en la mayoría de los casos y que nosotros pretendemos transformar. La pobreza y la desigualdad son nuestras principales preocupaciones. Pensiones bajas, brecha de género. Distancia entre generaciones, diferencia entre las regiones. Están ahí y aumentan constantemente. Y lo vienen haciendo desde bastante antes de la pandemia. Los niveles de vida y el estado de bienestar son distintos entre los, son distintos, entre los distintos grupos de personas. La distancia entre ellos aumenta. Y esto ocurre no solo entre países, sino también dentro de cada uno de ellos. En España, los niveles de pobreza en general y la pobreza extrema en particular vienen aumentando constantemente desde hace muchos años, alcanzando los 5 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema, mientras que el número de superricos aumentó en 2020, ganando durante el azote del coronavirus cerca de 26.700 millones de euros, que para vergüenza nacional es el triple de lo que aumentó el gasto sanitario. La diferencia de ingreso entre trabajadores y trabajadoras hace que las mujeres tendríamos que trabajar un mes y medio más al año para alcanzar a los hombres en ingresos. La pensión media de los hombres es de 1.312 frente a los 850 de las mujeres. Pero es que la pensión media de un pensionista en Extremadura es 421 euros menor que la del País Vasco o los 352 que la de Madrid. A ello tenemos que añadir las diferencias en las listas de espera, en unas comunidades y en otras. Para acceder a una residencia de mayores, donde en Cataluña es de un 31% de personas con el derecho reconocido que no recibe la prestación, mientras que en Navarra es solo el 6% por las listas de espera para ser operadas en hospitales, que en Extremadura es de un 4,86% para cada mil habitantes y en el País Vasco de 1,21. Y todo ello ocurre porque vivimos en un sistema del que nos sentimos ufanos, porque creemos o nos han hecho creer que es la base de la unidad de un país que produce esa desigualdad. Y en el sistema fiscal produce declaraciones de hacienda iguales o parecidas, ni las cotizaciones a la Seguridad Social son similares. Cuando los salarios de los que proceden son tan desiguales, ni la caja única de las pensiones distribuye sus ingresos trasvasando los dineros de unas comunidades a otras o de unos géneros a otros, Para ceder, para acercar las pensiones entre sí. La desigualdad está en la base del sistema de distribución de la riqueza que producimos entre todos y todas, y es lo que debemos transformar. Por la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Por el acercamiento de las, de las pensiones medias entre comunidades autónomas. Por la eliminación de las listas de espera para acceder a las residencias de mayores. gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y hablando de esto, de las listas de espera para residencias de mayores, deberían de ser públicas. Lo privado lo que quiere producir es riqueza para unos pocos. Lo público son servicios públicos para la gente. Por eso no podemos creernos que lo privado para la mayoría de nosotros es mejor que lo público, nunca. Y esto que dicen de la... confían de... en cuando lleguen los, los fondos de, la, de Europa y todo esto, vamos a ver cómo lo reparten. Porque si parten los, esos beneficios como todo el resto de la riqueza, me parece que va a seguir yendo unos pocos a los que he ido siempre y los que realmente lo necesitan nos vamos a quedar como estamos o siguiendo empeorando. Hasta el lunes. Bueno, hablando de las residencias, por ejemplo, a ver, ¿quién más o quién menos, quien más o quien menos tiene o ha tenido o conoce o sabe, en general... O sea, en pres eh, residencias públicas en Cantabria, digamos que, que no hay, puede haber dos, pero es muy curioso, son residencias privadas, pero todas esas residencias privadas, como sabéis, gobierna, el gobierno de Cantabria contribuye con las familias de alguna medida, le da un dinero para poder pagar esas residencias, luego entonces, por un lado, es la pensión o lo que sea de esa persona y una parte que paga el gobierno de Cantabria no sé cuánto y si no llega el propio familiar, pues al final es dinero público prácticamente porque tiene que ser una residencia peruana y además tenemos que entender muy bien una cosa algo que es privado quiere sacar un beneficio porque si no saca beneficio no le interesa y lo público es la gran diferencia lo público es aquello que sea lo que sea te van a atender y van a llegar a... pues te van a operar o más y ya está, y no pasa nada por cierto, los hospitales privados ¿eh? cuando tienen un problema como en Cantabria tenemos a alguno, ¿a dónde mandan a la gente? a Valdecilla Luego entonces, y por otro lado, a esos hospitales de alguna manera también les estamos dando dinero. Esas listas de espera interminables, que es algo que ya estamos hartos, de que no se solucione. Y te mandan y te dicen, bueno, puedes ir a operarte a Burgos. Pero si vas a un sitio privado, eso lo va a pagar el gobierno de Cantabria. A ver. O sea. Que es un mal juego, una mala práctica y lo público, lo público por lo que contribuimos y es lo que queremos. Y quiero hablar algo también sobre el comunicado que se ha hablado, cuando se dice la diferencia que hay entre pensionistas de un sitio y de otro. Lo que queremos, y eso se arreglaba de una manera, bueno si tienen, si unos cobran más y otros menos es que por desgracia unos han cotizado más perdón por el, esos no y otros menos esa es la desgracia porque en Extremadura los sueldos son muy bajos entonces la gente pues cotiza poco y yo qué sé, en el país vasco las cotizaciones, los, los sueldos han sido, y digo han sido porque ya empiezan a dejar de serlo pues la gente cotizaba mucho entonces, pues como nosotros la cotizada más, cobra más hay una manera de solucionar eso en cuanto a las pensiones como sabéis Estamos pidiendo una pensión mínima, da igual que seas de Extremadura o de Andalucía o de Toledo o de Galicia, 950 euros pensión mínima. Teniendo en cuenta además que lo que dice la Carta Social Europea, que es una institución que estudia digamos, el Producto Interior Bruto de un país, el Producto Interior Bruto es lo, la riqueza que se gana en ese país ese año pero que se reparte muy mal, muy mal, porque los sueldos ya sabemos cómo están, ya sabemos cómo tratan a la gente. Y entonces, si no se va para la gente que trabaja algo, ¿para dónde se va? Pues para el otro lado, es evidente. Entonces, esas diferencias se solucionaban con una pensión mínima. Es por lo que estamos ahora haciendo más hincapié, porque con menos no se puede vivir. La gente malvive, claro que. La gente tiene que arreglarse con 600, con 458 euros, con las no contributivas, pero, joder, es que la gente en un momento, no sabe si, si va a hacer, si va a pagar el alquiler del piso, o va a comer, o va a pagar la luz, o el gas, o comprar las medicinas. No puede ser que unas personas que ya vieron lo mejor de su vida, que trabajaron y mucho, porque hemos trabajado mucho, sí. Aquí el que más o el que menos ha cotizado 30 o 40 años y, o 50. Cotizaos, no trabajaos, porque incluso habrá trabajado más, pero no cotizaban. ¿Eh? Pues así, nosotros hemos hecho este país así, trabajando muchos años y pagando nuestros impuestos. Y ahora lo único que queremos es vivir pues tranquilos y con dignidad y que, y que las cosas básicas, que no queremos lo básico, no nos faltan. Bueno, nada más y gracias. El lunes nos vemos aquí de nuevo. Una cosa, si os quiero decir, hemos comprado un, un altavoz, ¿vale? Yo estuve mirando, a mí me dijeron que aquí había una tiendita ahí donde los portales, pero este hombre no, no, te, no tiene, ya no tiene, no. He mirado por algún sitio más y tampoco, tienen cosas muy chiquitinas, o en fin. Si vas a... estar en el Carrefour por ir a ver, porque yo lo quería comprar en una tienda, era, son torres así, grandes, eso es un... Entonces, bueno, al final he comprado esto. Esto ha costado 99 euros. Aquí no se está pidiendo nada a nadie, ¿vale? Yo lo he pagado y se acabó. Quien quiera contribuir en la manera en que pueda y quiera, y si no, pues nada. Como hacemos con el resto de las cosas, con los... Con los las fotocopias y demás. Bueno, pues eso. Vale. Quien quiera aporta y quien no. Y somos iguales por eso, ¿eh? por aportar o no. No pasa nada, ¿de acuerdo? Pues venga, el lunes seguimos aquí. Cuidarse mucho. Hasta el lunes.